Hola ¿qué tal, yo soy Pedrogas y hoy te voy a enseñar a descifrar el sistema de rangos de Halo Infinite que de hecho es bastante sencillo, pero pues todavía hay gente que no entiende cómo funciona tenemos lo que es bronce, plata, oro, platino, diamante y Onyx. y si estás viendo este video es porque buscas tips para mejorar así que aquí te dejo unos consejos para mejorar tu estilo de juego y también las configuraciones que uso yo en lo personal con el control aunque honestamente te recomiendo que busques las propias Lo primero que debes de tener en cuenta es que en este nuevo sistema de clasificación, el ganar la partida ya no significa posicionarte en un buen lugar, ni mucho menos hacer muchas kills. Sí influyen un poco en el resultado, pero no lo es todo, no importa en realidad si mueres mucho, mientras tu puntuación por partida sea alta, avanzarás. Y por eso te estoy colocando este gameplay, en el cual morí demasiadas veces y aún así podrás ver que saqué una puntuación por arriba de 2400. Y de hecho una puntuación cercana o superior a los 2000 sería el mínimo que deberías de conseguir. Y algunas formas de obtener puntos de manera fácil son las siguientes. Ten en cuenta que a veces hay cosas extra que también te dan puntaje, pero estas son como las más comunes. Primero debes de saber que por reiniciar una zona que el enemigo quería controlar te otorgan 25 puntos, por controlar una zona te otorgan 50, y de igual manera cada asistencia son 50 puntos. Después debes de saber que cada muerte que realices te va a otorgar 100 puntos y cuando capturas una bandera son 300. Cuando juegas bola loca el recoger la bola después de matar al enemigo te da 185 puntos al igual que matar al portador de la bandera, y la mejor manera de conseguir puntos fáciles es sostener la bola, ya que cada 5 segundos te van a dar 50 puntos. Como lo puedes ver matar no lo es todo. Y si quieres una buena relación a batidos muertes, te recomiendo ir a jugar partidas rápidas. Lo único que te debe de importar para rankear mejor no es matar, sino realizar los objetivos de la partida. Obviamente, si estás jugando una partida de asesino, tienes que matar, pero si estás jugando capturar la bandera o bola loca, concéntrate en tomar esa bandera, sostener esa bola o matar al jugador que intenta realizar ese objetivo. En lo personal, este sistema está mucho mejor porque simplemente se basa en tu desempeño individual. Así que si en la partida eres de los jugadores con mejor puntuación, no importa si ganas o pierdes, seguirás avanzando tu rango, solo concéntrate en hacer la puntuación necesaria. Si te interesa que haga guías más a detalle de mapas en específico sobre posicionamiento, colocación de armas y otras cosas por el estilo, déjame un comentario. Otro punto que debes de tomar en cuenta y que muchos olvidan es el timing de las armas y los power ups. Debes de tener en cuenta cada cuánto tiempo va a salir un arma nueva, para que así tengas la ventaja del sobreescudo, el camo o la rocket. Y esto te sirve bastante en rangos bajos, ya que cuando estás rankeando en diamante, por lo general vas a andar peleando por esas armas de poder, porque más de un jugador va a querer tomarla, y no solo hablo del equipo enemigo. La gran ventaja es que ahora no tienes que aprenderte de memoria cada cuánto sale un arma, simplemente la IA te va a avisar o vas a ver en el mapa el contador. Los callouts son esos comentarios que le haces a tu Toleado para indicarle en dónde está el enemigo. Es algo bastante útil por si quieres que terminen una kill por ti, avisarles de que hay peligro o simplemente mantenerlos al tanto de dónde se encuentra el enemigo. Estos nombres cambian dependiendo del mapa y pueden llegar a ser bastante confusos. Lo bueno es que Halo Infinite trajo la mecánica del pingueo. Básicamente puedes oprimir un botón e indicarle a los aliados alguna zona del mapa. Esta será resaltada y mostrará el nombre, así que también te lo puedes aprender y si estás en chat de voz puedes comunicárselo a tus aliados. Lástima que su sistema de pingueo no es tan complejo como en los de otros juegos donde puedes indicar si hay enemigos, si hay que atacar o simplemente ahí pasó algo. Pero esto es un gran avance para como estábamos anteriormente. Como puedes ver mi configuración es la siguiente. Campo de visión lo mantengo en 86, yo no soy fanático del campo de visión alto, en efecto un campo de visión alto da un poco de ventaja porque amplía tu visión hacia las laterales, pero yo en específico no lo utilizo simplemente porque no me gusta, pero te puedo dar ese consejo, sube un poco tu campo de visión. En cuanto a la configuración del control, mi esquema de botones es el de reconocimiento, es el mismo de Halo 3, el que usaba en Halo Reach, en Halo 4, llegué a usar en Halo 5 y ahora actualmente en Halo Infinite. Mi aceleración de vista está en 5 para alcanzar la máxima velocidad de movimiento lo más rápido posible, y hablando de velocidad de movimiento se encuentra en 10 la más alta, sé que hay quienes les gusta mantener su aceleración lo más bajo posible y velocidades de los sticks bastante bajas, te digo esto igual es de cada quien, pero por si te lo preguntabas esa es la configuración que yo uso, por otro lado la zona muerta de los sticks la mantengo por default. Tal vez la mueva en un futuro, pero por ahora no veo que sea muy necesario, así que no la he cambiado. Y como datos extra que tal vez te interesa ver, yo tengo el mantener sprint apagado, el mantener presionado para agacharse, y desactivé la función de que el salto se ajuste a la altura. Básicamente todos mis saltos siempre van a tener la misma altura, ya que agregaron la opción de que des unos saltos más cortos que otros dependiendo la altura que estás brincando. Como te digo, todo eso ya es cuestión personal. El último consejo que te doy es mantente siempre comunicado y sé que esto es difícil, por eso yo te recomiendo nunca rankear solo, al menos procura tener otro amigo para que así estén comunicados y puedan avisarse dónde están los enemigos. Y si de plano esta no es opción tuya, procura siempre estar con alguien de tu equipo, así nunca te emboscarán solo. Una vez dichos esos tips, espero empieces a mejorar. Te dejo la configuración que uso, porque la verdad me la han pedido bastante en los streams, pero no siento que esa sea una configuración mágica. Solo yo me acostumbré a jugar así. Así que muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedro Gas, y nos veremos en la próxima. Bandera <risa> capturada. ¡Se llevaron nuestra bandera! Portador de bandera enemigo identificado. Bandera enemiga de vuelta. ¡Oh! ¡Eres letal! Bandera oh. enemiga en posesión de los aliados. Doble muerte. Enemigo revelado. Doble muerte. Doble muerte. Reservas de munición escasas. Spartan. Sobre escudo en camino. ¡Racha asesina! ¡Los veo! ¡El, el portador enemigo! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Vaya! Ver. ¡Doble muerte! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Parada en la línea de meta! ¡Expuesto, Spartan! Portador de bandera enemigo revelado. Nuestro equipo tomó la bandera enemiga. ¡Estás expuesto, Spartan! El portador enemigo se ha mostrado. Fue detectado. Esta es una arma confiable, justo aquí. Bandera enemiga de vuelta. ¿Saben dónde estamos? El enemigo capturó tu bandera.